Hola amigos seguidores de diarioaldía.com.es En estos momentos nosotros nos encontramos en la Villa El Bosque, ubicada en la vía de Valencia. En estos momentos vamos a darle el inicio de una rueda de prensa por la segunda gran cabalgata Daniel Manovanda a realizarse este primero de octubre aquí en la ciudad de Quevedo. En estos momentos vamos a escuchar a los principales que están en la mesa como invitados y también a su principal, a Josué Manovanda. El ingeniero Río, presidente del Club de Caballistas del Corcel. Ingeniero, buenos días. Buenos días, este Ingeniero Josué Manolanda, Presidente de la Asociación de Criadores de Caballos de Paso Colombiano. Un saludo al doctor Riva al doctor Arroyo, y a todos los periodistas que están presentes hoy, acompañándonos en un día especial, en el que estamos viendo a tratar el tema de la segunda gran cabalgata, Daniel Manolanda. El, el año pasado... Muchos de los que están aquí presentes eh, presenciaron por la pérdida de nuestro gran amigo Daniel Manová, nuestro presidente de Italia. Hoy todavía el puesto de él está aquí, su sombrero está aquí. Pero para mí con mucha satisfacción. Eh, sería un momento importante para entregar este puesto y este sombrero a nuestro amigo Josué Manuel, hijo de nuestro gran amigo Daniel Manuel. Yo soy, entrego el puesto y el sombrero. Creo que nuestro amigo Josué Manuel con mucho. Mucho agradecimiento Muchas cosas Que él lo tiene Para estar al frente De este magno evento Muy pocos de los que están aquí Quizás ¿no? Personas contadas conocen La historia de Josué Y yo le admiro mucho Desde cuando él tenía Unos 12 años ¿Por qué? Porque se presentó Un concurso de caballos de paso Colombiano en Manca los caballos de nuestro amigo Daniel Manoanda estaban concursando. Su montador falló en el primer caballo. Nosotros le impulsamos a Josué, con 12 años de edad, que participe. Le dijimos a nuestro amigo Daniel, si es que pierde Josué, bien perdido, no tiene la experiencia necesaria, pero vaya en concurso en vez de que un montador que no está respondiendo falla y pierda él y coja su experiencia necesaria. Con mucha satisfacción, después de haberle convencido a nuestro amigo Daniel, Josué montó, pasó en su categoría, compitió con un gran montador, un gran montador, un, un montador colombiano con una experiencia de, unos, de más de 20 años, y Josué logró ganar. Más tarde, cuando va al gran campeonato, ya donde se ven todos los montadores famosos y Josué con sus 12 años entra a concursar al final de la competencia este montador colombiano con una vasta experiencia y Josué estaban empatando para muchos de los periodistas aquí que están presentes que están en el mundo del fútbol dice el partido termina empatado vamos a los penaltis. Perfecto, y el uno convierte, el otro convierte, el otro convierte, el otro convierte. Y Josué pasaba y repasaba, pasaba y repasaba, hasta que logró ganar el gran campeonato nacional. Y en esa categoría. ¿Saben la satisfacción que era para nosotros? Para el grupo de quebedeños que estábamos ahí, para Daniel, para Josué. Y eso lo recordamos con mucha emoción. Desde ahí, Josué ha venido manejando el tema de los caballos, le ha gustado, ha participado, ha estado ahí. Y hoy es el presidente de la Asociación de Criadores de Caballos de Paso Colombiano del Ecuador. Que con mucho orgullo lo está llevando adelante. Y para los que estamos en este mundo, sabemos que va a ser el año récord de concurso de caballos de paso colombiano en el Ecuador. No es una satisfacción para nosotros que un quebreño esté haciendo esto, que esté poniendo en alto el nombre de Ecuador. Y ya hay creadores de caballos colombianos aquí en el Ecuador que ya están participando fuera del Ecuador. Y es una gestión de nuestro presidente que con orgullo es, tenemos a nuestro Es una historia para que ustedes sepan de Josué, cómo se viene, mal. ¿No? En todas sus actividades que está hoy, está organizando, organizó de manera muy acertada el concurso de caballos de paso colombiano aquí en Quevedo, que dio mucho realce aquí a la ciudad. Por ello, hice un recuento de quién es Josué Manoval. Pues bien, señores periodistas, quiero agradecer la presencia de ustedes y como siempre agradecerle por, este, por ustedes que están aquí a cubrir este, esta rueda de prensa en la que anunciamos la segunda gran cabalgata Daniel Manovanda de la ciudad de Quebec que con mucho orgullo lo vamos a llevar adelante llevando el nombre de nuestro presidente vitalicio, Daniel Manovanda. Él fue el fundador, él fue el que nos inculcó a un grupo de personas a estar formando este Club de Caballistas del Corsé. Que hoy quiero igual de igual manera, ya no sea solo él, el Club de Caballistas del Corsé. Sino debe llevar el club de caballistas Daniel Manovac Eso lo vamos a tomar en cuenta Con los demás que integramos este, este club Y también invitarles a ustedes Invitarles a la ciudadanía Para que disfruten de nuestra cabalgata La próxima semana, el primero de octubre Para invitar al pueblo A la ciudadanía A que disfruten de este, este evento Que es una tradición ya en Quevedo Y con esto nosotros resaltamos Nuestras costumbres nuestro es también nuestro granito de arena que estamos aportando en estas festividades de Cantón Quevedo. Gracias por escuchar. Agradecemos las palabras emotivas de, de Don Jorge. Gracias Don Jorge. La verdad creo que todos los que estamos aquí de una u otra manera conocimos a Don Daniel y conocimos el don de gente que él tenía. A continuación tenemos la intervención del ingeniero Josué Daniel Mandamata. Ingeniero, buenos días. Hola, muy buenos días, estimados amigos de la prensa. Es un honor estar el día de hoy con ustedes aquí presente. Doctor Rodrigo Rebaqueira, muchas gracias por aceptar la invitación. Doctor Daniel Arroyo de la Fundación Daniel Arroyo, muchas gracias. Doctor Rodrigo Amigo entrañable de la familia, eh, gran amigo de mi padre, un honor estar hoy a su lado eh, y gracias por esas palabras que hoy llegaron muy muy adentro, gracias Bueno, eh, como lo decía don Jorge, eh, estamos ya a punto y a, a, po a pocos días de esta segunda gran cabalgata eh, que antes la, la denominábamos la cabalgata de la confraternidad cabedeña pero ante la ausencia del mentor de la persona quien siempre estuvo al frente de, de, de esta cultura del caballo de estas raíces que nosotros manejamos de gente de campo, de gente de progreso como quienes todos conformaron este club de amigos que es el Club El Corcel ya desde alrededor del 2003, 2004 fue fundado eh, es gratificante hacer una vez más eh, esta cabalgata en honor a él como vuelvo y lo, lo, lo dijo hace un rato, antes le, la, la denominábamos como la cabalgata de la comprastenidad que veía, ahora ante la ausencia de mi padre eh, la hemos denominado junto a los caballistas del Corsel, junto a sus amigos Daniel Manoanda en honor a él porque es un nombre que no se debe de olvidar es un nombre que que llegó mucho al corazón de los quevedeños con esta cultura, con lo que demostraba lo que es un quevedeño de verdad, con transparencia, con, con honor y una persona que siempre fue de trabajo. Entonces, por eso la denominamos Daniel Manuel. Eh, les, les explico un poco, eh, la tenemos planificada para el 1 de octubre, hacemos la concentración en el canal municipal, en los alrededores baja eh, el recorrido. De la cabalgata y al frente de un terreno que existe en diagonal a DIPAC, antiguamente la, el ingreso a no, eh, Más o menos tenemos planificado el recorrido tres horas y media eh, con eh, la participación de eh, artistas eh, Tecnocumbia, Mariachi, Vallenato y en la combinación tenemos una orquesta eh, de mucho realce a nivel nacional la orquesta manaba para el disfrute de los quevedeños para ir a bailar, compartir y celebrar a nuestra ciudad eh, en, esta, en estos 79 años de catarización que tiene que entonces les quiero dejar a la ciudadanía quevedeña eh, una cordial invitación a disfrutar a festejar estas culturas que, que nos identifica que nos llevamos de raíz en nuestra sangre, en nuestras venas, porque eso es un quedeño, eso es un riosense. Eh, salir a las calles a disfrutar con alegría, ya que con la inseguridad que vivimos, esto es una alegría para el alma, ver y disfrutar esta, este, este espectáculo en las calles de nuestra ciudad. Eh, quiero dejarle una... Sabemos que tenemos, estamos a próspera desde un año político, eh, una cordial invitación a muchos van, van, van a participar pero quiero recordarles que esta es una cabalgata apolítica esta es una cabalgata que todos serán bienvenidos para disfrutar con los quevedeños por nuestra cantonización pero dejarles bien claro que esta es una fiesta apolítica entonces bienvenidos todos y a disfrutar el 1 de octubre en el Así es, a disfrutar de esta segunda gran cabalgata Daniel Mandovana. A continuación tenemos la intervención del doctor Daniel Arroyo. Doctor, buenos días, bienvenido. Muy buenos días con todos, muchas gracias, ingeniero, yo soy Daniel Mandovana, a don Hidrobo, al doctor Royo de Revenera, a todos ustedes, ser eh, partícipes de esta cabalgata que año a año se la ve realizando desde el año 2003, ese legado que lo dejó un gran hombre, una gran persona, solidaria, que ve siempre, veía siempre lo mejor para sus hermanos que ve de ellos. Y qué mejor legado también como es esta cabalgata y que la encomendado a su hijo como es Jesús. También el apoyo de su madre Maylubu, la arquitecta de Dios y sus hermanos. Qué importante es la familia estar integrada en actos muy importantes para la familia. Muchas gracias, como Fundación Daniel Arroyo y a todo mi equipo y de mi familia, siempre nosotros estaremos eh, muy contentos de estar en estas cabalgatas y que Dios nos permita seguir siempre con salud y todos estar siempre en estos caminos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, estimado doctor. Este, para culminar con las intervenciones tenemos ahora las palabras del doctor Rodrigo Rivadeneira. Doctor, buenos días. Buenos días a todos. Soy el señor Hidrogo, doctor Arroyo, y ustedes distinguidos periodistas. Eh, una alegría encontrarnos de nuevo con una amiga periodista. Nos topamos abajo y siempre, pues, cada año estamos asistiendo aquí. Así que para mí es un gran honor saber que Josué, este, como empresa privada, ha confiado en nosotros, en la distribuidora Marsol, no solamente que la empresa Marsol, sino que muchas empresas han confiado también eh, en ustedes. Así que nosotros estamos pues muy agradecidos de poder aportar en esta cabalgata que se le ha denominado Daniel banda eh, la fundación Daniel Banda, perdón un gran amigo lo conocí mucho tiempo compartimos muchas experiencias creo que ese legado que se lo ha dejado a Josué está en buenas manos yo creo que el mejor homenaje que se le puede hacer a nuestro gran amigo Daniel banda es hacer estas cabalgatas lo que a él le gustaba. Él siempre, pues, recomendaba, inclusive, yo pocas veces montaba el caballo, pero Daniel siempre tenía un caballo para cada evento que se suscitaba, no solo en Quevedo, sino en las diferentes provincias, porque le gustaba asistir a todas las, las los cantones, eh, cabalgando. Así que, para nosotros, Josué, eh, muchas gracias por estar en nosotros, así que, como siempre, pues, le deseamos éxito en esta nueva cabalgata. Feliz. Muchísimas gracias, doctora. Hemos culminado con la, ro la ronda de intervenciones de parte de las personas principales de esta gran cabalgata. Ahora sí comenzamos con la ronda de preguntas. Anita Zamora, de AN Noticias. Muy buenos días con todos ustedes. Eh... Mi pregunta es para todos. Eh, ¿Cuánto aproximadamente caballistas estarían en esta gran cabalgata de aquí en mano en este momento tenemos la confirmación de 1.200 animales eh, de diferentes regiones en Ecuador, Haciendas, criaderos. Eh, esperamos que se sumen más. Eh, estamos por confirmar en estos días más participantes. Francisco Palonado de Visión Radio Televisión. Muchas gracias. Buenos días. Primeramente por felicitar esta actividad que vienen realizando ustedes año a año en recordación de un gran hombre, un gran señor humano, como fue don Daniel Manovanda. La inquietud es que la ciudadanía espera tener más novedades. Siempre las cabalgatas van realizando esta actividad importante. Sin embargo, habrá alguna novedad, por ejemplo, por decirle, eh, caballos diferentes de paso van a hacer baile en las calles, la yo aquí quiero estar de expectativa de aquello. Y ¿Cuál va a ser la actividad de que lleva algo sorpresivo y este año pueda tener esta cabalga? Buenos días. Bueno, si sí, tenemos eh, la invitación a un grupo de damas eh, de la ciudad de Chone, alrededor no, son de unas 15 a 18 mujeres eh, que vienen con trajes típicos, largos, que adornan todo eh, el, el ejemplar y también su forma, son pues, vestidos clásicos de a caballo. Eh, ellas están por venir están entre 15 y 18 señoras que vienen a asistir a esta cabalgata eh, pronto, como, como vuelvo, eh, hace un rato ahí, eh, tenemos grupos musicales como el típico todos los años pero este año eso va a ser eh, la, la, la, la, la, de mucho más real ese, este recorrido Jennifer Aguilara Buenos días, no me tienen para aguilar, periodista de diario al día. Mi pregunta es: ¿de pronto va a haber asistencia médica en el recorrido de la cabalgata de pronto? Eh, que se genere ciertos inconvenientes con las personas que, que van a asistir a este evento. Se me pasa tanta emoción y que <risa> por estar aquí presente. Sí, bueno, eh, con yo soy, hemos conversado eh, de parte de la fundación. Nosotros vamos a estar con nuestra unidad móvil y una ambulancia adicional. Para cualquier percance que, que se suscite, nosotros pueden estar en el momento ahí atendiendo a cada una de las personas. En todo sentido, vamos a estar ahí en la carrera. Muchísimas gracias, doctor. A continuación, Jorge Cobra. El lugar, la hora y el recorrido, por favor, eh, para la cobertad. Bueno, el, el lugar donde se hará la concentración para la partida será en los, en los alrededores del Camal Municipal, eh, va a ser entre el 1 de octubre, la concentración arranca a partir de las 11 de la mañana y probablemente ya estaremos con el, el arranque de la cabalgata 12 y media del día. ¿Cuál es el Avanzamos por la avenida José Rodríguez Medo, cruzamos eh, hacia el centro de Quevedo, por el puente Humberto Albrado, Recorremos la 7 de octubre, avanzamos de la, a, a, la, a la avenida Bolívar, hasta eh, el puente Velasco Ibarra, y avanzamos por la, vía, por la avenida Guayaquil, por San Camilo, que es la cabecata culminada en la vía Valencia diagonal a Dipac antigua entrada a la unidad. Muchísimas gracias. A continuación tenemos la, la pregunta de Marista Antonio Cebo Gutiérrez. Buenos días. Yo eh, quería preguntar, era el asunto de la participación que se va renovando año a año. ¿no? Esto realmente da un realce mayor a, a la cabalgata. ¿no? Ahora hablan de la presencia futurista de estas personas de, de Johnny y ejemplares, ¿de qué lugares nomás, de qué sectores habrán también invitados internacionales que vengan? Porque ya esto de la carrera de banda es un evento internacional. ¿Qué ha pasado invitaciones para que también participen? Sí, eh, ya en, eh, es tradición, y eh, aquí en Quevedo han participado caballistas de otros países, especialmente de todo el país porque. Asisten caballistas de Roja, asisten caballistas del Oriente, pero también hay algunos caballistas de Colombia que están, que pensaron y que dijeron que iban a estar presentes, esperemos que ellos estén presentes aquí. Muchísimas Gracias. gracias. ¿Algún otro periodista, colega, que quiera hacer una, una pregunta, por favor? Okay. felicitarlos más que todo, incentivarlos que sigan con estas cabalgatas que la hacía don Daniel, con esta sería la segunda, pero antes ya él estuvo presente, en la calle que veo en las fiestas, yo no, no recuerdo, y hacerle una felicitarlos a todos, perdón, pero hacerle una petición al doctor Rodrigo Rivera de Medina que se sube en un caballo ese día. <risa> él tenemos una burrita para mi doctor. Eh, Muchísimas gracias. ¿Alguna otra intervención? Claro que sí, Liliana Rizzo. Hola, bueno, buenos días a todos los presentes. Liliana Rizzo de Sayel Informa. ¿Y se ha coordinado con la Policía Nacional para que estén los miembros brindando seguridad a la comunidad que se va a dar cita a este esta cabalgata? Bueno, sí, se ha hecho un plan de contingencia, eh, se han sacado los respectivos permisos municipales para que la defensa civil, eh, la policía y el, y el ejército nos acompañen en la seguridad y en el tránsito del, del recorrido de la, la caravana. Quería agregarle también un poquito eh, que ya la fundación Daniel Mano Manda con la fundación Daniel Arroyo van a activarse en los próximos días. Iniciaremos uh, con nuestras brigadas médicas como costumbre de mi papi, que lo hacía ante la ciudadanía quevedeña, por, siempre preocupado por la salud, por eh, el bienestar de los niños y de nuestros adultos mayores, eso era eh, lo que quería tratarle un poco más, que ya vamos a activarnos en los próximos días con la Fundación Arroyo para seguir trabajando a favor y en la salud de los quevedeños más necesitados. Muchísimas gracias ingeniero, muchísimas gracias ingeniero Josué, muchísimas gracias ingeniero Jorge los doctores Rodrigo, que iba a el doctor Daniel Arroyo. Les agradecemos por esta, este, esta mañana y estamos por culminada esta rueda de prensa de lo que será la segunda gran cabalgata Daniel Manovanda.